Un cordial saludo, el propósito del presente video es colaborarle a los estudiantes eh, en la actividad de la unidad número 3, en cómo configurar el sitio web, específicamente el cuadro comparativo. Eh, para poder realizar el sitio web o la página web en el servidor WIS, lo primero que debemos de hacer es registrarnos, para las personas que no lo han hecho, ahí es necesario registrarse y colocar el correo. Yo como ya lo he hecho ya puedo ingresar, entonces voy a ingresar, doy clic en registrarte y eh, este es mi correo y este es mi usuario. La dirección del sitio WIS es esta, es .com, para las personas que por primera vez vayan a ingresar. Entonces doy clic aquí en continuar para poder ingresar. Una vez que he ingresado al sitio del servidor WIS, eh, lo primero que voy a hacer es escoger una plantilla. Voy, doy clic aquí en plantillas. Y en la parte izquierda me aparece el listado de las diferentes categorías de las plantillas que en este momento el servidor WIS dispone. A algunos estudiantes les he recomendado utilizar alguna plantilla de la comunidad de educación y de eso depende el tema que se vaya a desarrollar. Para nuestro caso vamos a utilizar una plantilla en blanco, es muy sencillo para dar cumplimiento a la actividad de la unidad número 3. Entonces doy clic aquí en blanco y voy a escoger la primera plantilla que hice diseñando desde cero. Entonces voy a editar, se empieza a cargar el sitio o el, o el editor de dónde está la plantilla. En la parte izquierda me aparece el conjunto de iconos eh, para poder diseñar mi página eh, ya estando en el sitio me aparecen unos recuadros en la parte superior está el encabezado y este es principalmente el cuerpo de la página. No voy a dar explicación pormenorizada de la parte eh, de embellecimiento del sitio sencillamente me voy a concentrar en el cumplimiento de las actividades entonces en tal sentido eh, Voy a ir a agregar, voy a buscar un botón, en este caso voy a utilizar un botón de menús, y le digo un botón. ¿sí? Y aquí está el botón, lo coloco aquí al lado, eh, en la parte inferior, o en el centro del, del cuerpo del, de la página. Voy a configurarlo, le voy a dar el nombre le voy a decir, MAPA conceptual ¿Sí? y me dice enlazará, entonces doy clic aquí en la zará, y me dice, voy a decirle que dirección a una dirección web me está pidiendo la dirección web previo a eso pues yo ya he hecho todas las actividades o cada una de las actividades que debo de compilar en el sitio web y aquí está el mapa mental estas direcciones las he tomado de, de algún trabajo de un estudiante sencillamente con el fin de mostrar cómo se configura un enlace eh, y este enlace, pues, es previamente he garantizado que está configurado públicamente. Entonces, voy a sombrearlo, control C para copiarlo, y lo pego acá, control control V. Aquí está. Le digo que me abra esa página, en una ventana nueva, y le digo OK. Ya en este momento está configurado eh, el botón de enlace. Puedo cerrar esta ventana ahora voy a colocar un texto también de la misma manera entonces le digo que voy a insertar un texto nuevamente doy clic aquí y le digo que quiero insertar un texto a nivel de título aquí lo traigo lo coloco aquí al frente del botón de enlace doble clic para editar el texto y coloco mapa conceptual listo eh, una vez que he colocado el mapa conceptual Voy a hacer sobre el texto Voy a hacer un enlace Entonces lo sombreo Voy a este icono que me dice enlace Me dice un enlace a una dirección web Y me pide la dirección Como ya la tengo Entonces control V Y la pego Y le digo que abrir en una ventana nueva Y ok y ya en este caso están Tanto el mapa Como el el botón de enlace, vamos a mirar a ver si, si esto funciona bien entonces para eso voy a la parte superior donde me dice vista previa aquí estoy en, la, en el modo de vista previa voy a dar clic aquí en el botón, mapa conceptual y me debe llevar a la dirección donde se encuentra el mapa conceptual hecho en Google correcto, vuelvo nuevamente al sitio de vista, con, de vista previa y le digo, le doy clic en mapa conceptual en el texto para que me lleve al mismo sitio eso está perfecto o sea que en este momento esta configuración está correcta entonces voy a volver al editor y de la misma manera que hice mapa conceptual vamos a hacer el mapa mental entonces busco un botón botón aquí está lo coloco aquí en la parte inferior rápidamente ¿sí? doy doble clic para que se me configure me aparezca la configuración y aquí le escribo mapa mental. Voy a escribir el enlace de una dirección web. Aquí está la ventana. Y entonces voy al documento que ya previamente, antes de empezar a trabajar en este sitio web, ya he hecho cada una de las actividades que voy a compilar en el sitio web. les doy control C y posteriormente control V para pegar. Y OK. Ya en ese momento el botón está configurado. Vamos a configurar un texto. Entonces me devuelvo, doy clic más. Doy clic en texto. Un texto de tipo o características de título. Y aquí coloco doble clic para que se me edite el texto. Y aquí voy a colocar mapa mental. Listo. Una vez que he colocado el mapa mental, entonces eh, voy a sombrearlo para poderlo enlazar. Entonces doy clic aquí en este botón de enlace a una dirección web y me pide la dirección, como ya la tenemos en memoria, control V para pegar y aquí la tenemos. Ok. Y ya ha quedado configurado los dos mapas. Vamos a mirar si esto funciona a vista previa. Mapa mental. Correcto. Vuelvo a vista previa a la página, doy clic en el texto, mapa mental, y correcto, esto ya nos funciona correctamente. Entonces vuelvo al editor, y ya solamente me queda para hacer el, el, cuadro, el cuadro comparativo. El cuadro comparativo, pues sencillamente, vamos a, a correr esto un poquito aquí en la parte, o vamos a colocarlo así, un poquito más para ganar espacio, ¿sí? Este vamos a colocarlo aquí. Este con clic sostenido lo colocamos aquí. Y este aquí. Listo. Ahora vamos a hacer el cuadro sinótico. Que perdón, el cuadro comparativo. Entonces me voy a más, agregar. Busco formas y líneas. Aquí está. Y le digo eh, líneas, línea vertical. ¿Sí? Aquí está. Entonces escribo una línea. Aquí la tengo es muy sencillo, ¿no? la verdad es que eh, de esto vuelvo y le digo control C y control V para pegar una segunda línea, ¿sí? y otra vez control V para pegar una tercera línea. ¿Qué estoy haciendo? Estoy armando el cuadro comparativo. ¿Cuál es el cuadro comparativo? Este que están observando ustedes, que previamente yo he hecho este. ¿Cuántas líneas necesito verticalmente? Necesito una línea, dos líneas, tres y cuatro líneas. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, nuevamente, le digo control v para pegar una cuarta línea. ¿Listo? Y de esta manera, ya tengo... Eh, ya tengo los, los elementos que voy, eh, verticales que voy a organizar en el cuadro comparativo. Ahora nuevamente le digo agregar y empiezo ahora sí en forma así, líneas, líneas horizontales. ¿sí? Y aquí la tengo la línea horizontal para empezar a pegar esto. Entonces con clic sostenido extiendo la línea, listo. Ya la línea está ahí, entonces le digo control C y control V para que me salga y empezar a pegar aquí está ¿Sí? ahora vuelvo y la Control V para que me aparezca y colocar el primer el primer cuadro de el primer eh, caso de éxito lo mismo lo haría eh, para el segundo entonces le digo Control V sí aquí me aparece y aquí sería el, el, el segundo caso éxito. Control V. Y para pegar el tercer caso de éxito que sería por ejemplo aquí. ¿sí? Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Listo. Entonces ahora sencillamente agrego texto. Un texto simple. Sin párrafo. Aquí está. No tengo problema. Aquí doy doble clic para editarlo y aquí le coloco por ejemplo close sourcing y este sería ca los casos de éxito que voy a colocar en close sourcing listo aquí está reduzco este espacio para que no me no me no me ocupe tanto espacio listo, doy clic por fuera para que poderlo trasladar, listo, aquí lo tengo miren. ahora le digo eh, pegar, pe copiar, perdón y después pegar para generar una copia y colocar el tema de eh, de co-creación, entonces vuelve y le digo co-creación listo ya está co-creación, listo y aquí van irían en cada uno el primer caso de éxito entonces nuevamente eh, control V y aquí iría el primer caso de éxito le digo caso de éxito 1 Y de esa misma manera, entonces le digo copiar y después pegar. Y aquí traería el otro. Y eh, aquí traería el otro. El caso número 3, miren. Y de esta manera es que se puede ir armando el cuadro comparativo. ¿Listo? El 3. Ya queda el cuadro comparativo y aquí pues, solamente inserto el texto, ¿sí? Y de la misma manera pues podríamos estar haciendo entonces para insertar el texto donde se indique la solución al problema de la alcaldía. ¿Qué nos quedaría haciendo falta? Pues nos quedaría haciendo falta que ingresen usted aquí en el encabezado el nombre o el nombre del estudiante o el nombre de la persona que ha creado el sitio. En este caso particular entonces vamos a ingresar un texto, título, ¿sí? voy a colocarlo en la parte superior aquí, doble clic para editar y aquí colocaría mi nombre, entonces sería y el nombre del curso, entonces en tal caso diríamos eh, herramientas digitales para la gestión el conocimiento listo eh, y realizado Coloquemosle así perdón que no alcanzó no a observar lo que estoy escribiendo listo vamos a trasladarlo un poquito acá y lo seguimos ampliando listo y entonces aquí edito Y le digo eh, Humberto Amaya al ver. Listo, lo quiero centrar. Entonces lo sombreo y voy aquí. Perdón, voy aquí y lo centro. Ya con esto, ya después ustedes se encargan de darle color, de darle un poquito más de plasticidad a esto. Ya es a gusto de cada uno de ustedes. Listo, aquí está y de esta manera sería el sitio si lo quiero la vista previa cómo me quedaría quedaría de esta manera observen ustedes cada uno de los enlaces aparecería el cuadro comparativo y en la parte inferior aparecería el texto donde usted explica la solución al problema de la alcaldía una vez que he terminado de diseñar el sitio entonces voy al menú principal en la parte superior le digo guardar asigno el nombre personal Roberto a Maya y le digo guardar. Él me pide que espere unos momentos, me dice felicitaciones, tu trabajo ha sido guardado o estoy guardando el trabajo. ¿Sí? Ahora existe una opción que es publicar. ¿sí? Entonces, publicar el sitio. estoy aquí. Entonces me dijo, estás a punto de publicar tu sitio online. Permitir a los botones de búsqueda, encontrar mi sitio. Activar una vista, una vista móvil optimizada de mi sitio. No le digo que este, si no lo apago, ¿no? Apago las opciones. ¿Ya? Yo puedo encenderlas. Puedo encenderlas. ¿sí? O las puedo apagar estas dos opciones. Y me, le digo publicar sencillamente. Entonces, al final de publicación aquí. ¿Sí? Me dice felicitaciones, tu sitio ha sido publicado y estará visible en línea en unos segundos en esta dirección. Esta es la dirección que ustedes deben de copiar y esta es la dirección que ustedes van a pegar, menciona lo siguiente, van a pegar en el documento Word para la entrega de la actividad de la unidad número 3. Entonces, espero que con este pequeño video se haya cargado y se hayan consolidado eh, la claridad de todas las dudas.